Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto, verbos terminados en ER, video número 19. Parecer, to seem. Yo parecía, tú parecías, él, ella, usted parecía. Nosotros, nosotras parecíamos, vosotros, vosotras parecíais, ellos, ellas, ustedes parecían. Él parecía una buena persona, pero no era así. Adormecerse. To fall asleep or to go numb. Yo me adormecía. Tú te adormecías, él, ella, usted se adormecía, nosotros, nosotras, nos adormecíamos, vosotros, vosotras, os adormecíais, ellos, ellas, ustedes se adormecían. Yo siempre me adormecía viendo las noticias. Agradecer, to be thankful. Yo agradecía, tú agradecías, él, ella, usted agradecía, nosotros, nosotras agradecíamos, vosotros, vosotras agradecíais, ellos, ellas, ustedes agradecían. Vosotros agradecíais toda la ayuda recibida. Aparecer To appear. Yo aparecía. Tú aparecías. Él, ella, usted aparecía. Nosotros, nosotras aparecíamos. Vosotros, vosotras aparecíais. Ellos, ellas, ustedes aparecían. En el show de magia siempre aparecía un conejo blanco. Crecer. To grow. Yo crecía. Tú crecías. Él, ella, usted crecía. Nosotros, nosotras crecíamos. Vosotros, vosotras crecíais. Ellos, ellas, ustedes crecían. Las plantas crecían mucho cada año. Complacer. To please. Yo complacía, tú complacías, él, ella, usted complacía, nosotros, nosotras complacíamos, vosotros, vosotras complacíais, ellos, ellas, ustedes complacían. Ellos complacían todos los caprichos de sus hijos. Desaparecer To disappear. Yo desaparecía. Tú desaparecías. Él, ella, usted desaparecía. Nosotros, nosotras desaparecíamos. Vosotros, vosotras desaparecíais. Ellos, ellas, ustedes desaparecían. Mis hijos desaparecían cuando era la hora de limpiar la casa. Establecer. To establish. Yo establecía. Tú establecías. Él, ella, usted establecía. Nosotros, nosotras establecíamos. Vosotros, vosotras establecíais. Ellos, ellas, ustedes establecían. Yo siempre establecía las reglas del salón de clases. Merecer. To deserve. Yo merecía. Tú merecías. Él, ella, usted merecía. Nosotros, nosotras merecíamos. Vosotros, vosotras merecíais. Ellos, ellas, ustedes merecían. Tú merecías toda la felicidad de este mundo. Ofrecer, to offer, yo ofrecía, tú ofrecías, él, ella, usted ofrecía, nosotros, nosotras ofrecíamos, vosotros, vosotras ofrecíais, ellos, ellas, ustedes ofrecían. Yo ofrecía mis servicios como traductor. Conocer. To be familiar with. Yo conocía, tú conocías, él, ella, usted conocía, nosotros, nosotras conocíamos, vosotros, vosotras conocíais, ellos, ellas, ustedes conocían. Tú conocías muy bien a tus mascotas. Obedecer, to obey. Yo obedecía, tú obedecías, él, ella, usted obedecía, nosotros, nosotras obedecíamos, vosotros, vosotras obedecíais, ellos, ellas, ustedes obedecían. Mi perro me obedecía fácilmente. Este es el círculo número 19 imperfecto de los verbos terminados en ER. En este video estudiamos los verbos parecer, adormecer, agradecer, aparecer, crecer, complacer, desaparecer, establecer, merecer, ofrecer, conocer y obedecer. Aquí tenemos la parte inferior del círculo de verbos con las respectivas raíces para la conjugación en el tiempo imperfecto de estos 12 verbos terminados en ER. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales.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 Spanish Verb Conjugation, la conjugación de los verbos en español.